Hola, ¿qué tal? Soy Donlu. En el vídeo de hoy os traigo el proceso de creación de este árbol de huellas que he diseñado para una comunión, para que los invitados puedan poner su nombre. Os he traído este vídeo por si os sirve de inspiración. ¡Empezamos! Voy a empezar a pintar con estos dos colores para el fondo. Voy a hacer un cielo degradado y luego le pondré algunos detalles, pero en plan sencillo. Esto es muy fácil, lo único que tenéis que hacer es traer dos pegotones de los dos colores y ahora los vamos a extender y lo vamos a difuminar entre uno y el otro. Ya he extendido el azul y ahora voy a extender el amarillo. Y ahora hay que hacer el degradado. Os metéis un poco, si veis que tenéis que echarle más... Amarillo, pues le echáis más amarillo. Y aquí no pasa nada. Los degradados son súper fáciles de hacer. Que no se olvide también pintar los bordes del lienzo, porque si no se queda un poco cutre. Y una vez que he hecho los degradado, pues ha quedado así. Si no os gusta hacerlo con brocha o pincel, pues podéis hacerlo como hice en el cuadro del unicornio, que no sé si os acordaréis que lo hice. Pues mmm, podéis hacerlo con una esponjita pequeña. Y la verdad es que el resultado también queda súper chulo porque le da así una especie de textura como de puntitos que también queda muy guay. Eso ya depende como más os guste. Con estos dos tonos de verde voy a hacer como una especie de campo de césped en la parte inferior. Así que vamos a ello. Para que el color sea un poco así que tenga luces y sombras pues he echado pegotes de los dos colores. Y ahora simplemente hay que extenderlo y el resultado pues verás que es súper chulo. No hay que mezclarlo mucho porque si no pierden los dos tonos y se mezclan las tonalidades. Mira, y la hierba pues se ha quedado así. Ahora hay que dejarlo todo sacar porque no puedo pintar encima ni pegar el dinosaurio. Así que hay que hacer el dinosaurio ahora. Llevaba un montón de tiempo sin dibujar y aquí estoy haciendo una cosa que me han encargado. A ver cómo me sale. Habré visto que es un dinosaurio, ¿no? <risa> o eso parece. Ya he recortado la silueta y ahora la voy a pasar a goma eva, que he elegido un azul así, agua marina muy chulo. Ya he pasado el dinosaurio a la goma eva y después lo voy a recortar. Para darle un poco de cuerpo al dinosaurio y volumen, lo voy a pasar a un trozo de cartón y luego voy a pegar encima la goma eva. Ya he pegado el dinosaurio al cartón y ahora es el momento de hacerle los detalles con pintura acrílica. Ya he hecho las sombras con blanco, azul, claro y azul oscuro. Y si lo mojáis con agua podéis difuminar los colores y se queda así porque la goma eva chupa el agua y se puede hacer un degradado muy chulo. En el lomo del dinosaurio he decidido colocarle unos círculos de goma eva con purpurina azul turquesa para que vaya a juego con el dinosaurio. Con rotulador marrón le he hecho unas líneas en el pecho y en la barriga. He utilizado los de Posca. Ya le he hecho la cara al dinosaurio, como veis le he puesto dos ojos móviles, le he hecho pestañas, los orificios de la nariz y la boca. Y como es un dinosaurio herbívoro, pues se está comiendo dos hojas. Para darle un poco de claridad al cielo, le he hecho estas tres nubes. Son súper fáciles y las he hecho directamente sin dibujar nada. He recortado todas estas hojas de goma eva en diferentes tonos de verde porque van a ser las que voy a colocar en los árboles del cuadro. Con marrón oscuro le estoy haciendo las ramas de los árboles donde irán colocadas las hojas. Esto lo estoy haciendo un poco a voleo, no sé cómo va a quedar. Ya he terminado todas las ramas y le he hecho unas sombras con marrón más clarito y blanco. No sé si se aprecian pero así se quedan. Le he colocado provisionalmente las hojas por encima para ver si me hacen falta hacer más, pero yo creo que así se puede quedar bien. En las ramas de los árboles y aquí por el suelo. Yo creo que ya cuando seque la pintura las pego con silicona y listo. Pues acabo de pegar ya todas las hojas y al dinosaurio y ya lo único que me queda es ponerle el nombre, pero antes lo voy a barnizar para proteger el trabajo y que no se estropee. Voy a utilizar en spray. Ya está barnizado. He utilizado barniz en spray. Una cosa, un truco. Si utilizáis ojos de estos, cuando lo barnizéis, os pues podéis hacer dos cosas. Una, poner los ojos después o como yo, que ya estaban puestos, pero lo único que tenéis que hacer es con un trapito mojado en rara, le dais porque si no os va a quedar así un poco turbio del barniz. Eso es un truco que os doy. Lo último que me faltaba para terminar el cuadro era ponerle el nombre, que se lo he hecho con la mini happy cat, goma eva de purpurina blanca. Y con estos troqueles de letras, y nada, pues ya está terminado. ¿Qué os parece? ¿Os ha gustado el proceso? Ha sido fácil, ¿no? Si queréis hacer otro, yo creo que está, vamos, chupadísimo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si así no te vayas sin dejarme tu dedito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita. Y ahora en pantalla te dejo otras ideas para fiestas que te pueden gustar. Nos vemos muy pronto. ¡Chao!